Pues nada, empezamos que Muy buenas tardes a, a todas y a todos Es un placer, la verdad, volver a vernos Porque ya, ya necesitábamos, aunque fuera de manera virtual Pero volver a encontrarnos Porque este año la red, con los cambios que hemos establecido Bueno, pues estábamos tardando un poco más en, en, en montar algún espacio Y este ha sido una demanda, una demanda de todas vosotras y vosotros Porque, bueno, entiendo que la... La ley está ahí, pero todavía nos genera muchas dudas y muchas preguntas y muchas cuestiones. Bueno, pero antes de nada, en lo que quería decir, y por eso habéis visto que eh, hemos puesto en el chat mi teléfono y el teléfono de Paloma. Somos dos miembros de la comisión de acogida. Eh, como hay gente nueva que no está en la red y que bueno, quizás le pueda interesar que charlemos con, con ellos o con ellas pues entonces eh, no, tenéis, no tengáis ningún problema en poneros en contacto a esos do, dos teléfonos, nos decís quiénes sois y nosotros os llamamos y charlamos un rato de vuestras inquietudes, de vuestras preocupaciones, de lo que os interesa, si queréis conocer cosas de la red, pues de la red. Y también hay más gente por aquí de la comisión de acogida, por aquí está Marimar desde Andalucía, Juanjo también desde, desde Salamanca, Paloma que es de Madrid, yo que soy de Salamanca, Toñi que es de Extremadura, Gaby que es de Galicia... Esos nombres los tenéis en el chat. Si queréis poneros en contacto de manera particular con cualquiera de ellos, por el chat privado podéis, por ejemplo, decirle, Marimar, soy, no sé, eh, Adela, Carlos, Cristina. Pues sí que me gustaría hablar con, contigo en cualquier momento y que me contaras cosas. Pues por el privado lo podéis, lo podéis hacer sin ningún, sin ningún problema. Pero bueno, si os resulta más cómodo apuntar nuestros teléfonos. Y, y poneros en contacto con nosotros, luego nosotros ya, o bien Marimar, o bien Paloma, o bien Gabi, o bien Toño, o bien yo mismo, o bien Juanjo, nos pondríamos en contacto con vosotros. Eso por un lado. La segunda cuestión que os quería comentar antes de empezar la presentación es que este es un espacio para intentar resolver dudas y preguntas. Y para, para hacerle llegar esas dudas y preguntas a nuestra ponente tenemos dos fórmulas. Bien, bueno, no estamos muchos. Bien utilizar lo de levantar la mano, que está en reacciones, en los que tengáis el ordenador, o en más. ¿Dónde estaba? No hace falta que me ayudéis todos a la vez. Reacciones, reacciones, creo que en es. En reacciones, ¿eh? ahí ponéis levantar la mano. Creo, espera. No, no, pero, no. Creo que era en el chat. Puede ¿no? ser, puede ser. No, están reacciones, que... están reacciones. Pues, en, ah, sí, perdón, reacciones, pone abajo levantar la mano. ¿sí? Eh, ahí abajo, sí. Vale, pues entonces ir levantando la mano, de hecho Gaby ya la ha levantado, no sé si ya querrá preguntar. O bien por el chat también podéis ir haciendo ya preguntas o dudas, las que tengáis. ¿Vale? Y yo le iré dando paso una vez que acabe la exposición a Nabelén, le iré dando paso bien a vos, a los que levantéis la mano, o bien a las preguntas que hagáis, por, que hagáis por el chat. ¿Vale? Lo que sí os pido es que las preguntas... Tanto si las decís de palabra como si las decís por el chat sean lo más breve y lo más concisas posible. Entre otras cosas porque queremos que haya espacio suficiente para que todas y todos podamos preguntar. O sea, que no sea un debate a dos, que no empecéis con una pregunta y luego la repregunta y luego la repregunta y la repregunta. A ver, que en algún caso se puede dar. No digo que no, pero que no utilicemos eso, sino que las preguntas sean lo más concisas, que Ana Belén no la resolverá seguro, también de la manera más concisa posible y así damos cabida a... Pues a más personas, ¿vale? Y luego también os cuento para los que seáis nuevas y nuevos que, que somos de la red estatal y que la red estatal tiene eh, Facebook e Instagram y que os podéis conectar cuando queráis y ahí agregaros o uniros y ahí os enteraréis de muchas cuestiones de, de la red y muchas cuestiones de plena, ¿vale? Pues nada, ahora ya empiezo a soltaros el rollo, si esto os ha parecido poco, imaginaros ahora. Bueno, la verdad es que, como les decía antes, teníamos muchas ganas de volver a veros, eh, de volver a encontrarnos, y en uno de nuestros espacios emblemáticos, que entiendo que mucha gente ya, ya ha participado en alguno, como es el de Juntos Hablamos. Un espacio ya con una cierta trayectoria, y que en esta nueva andadura de la red, el, con los cambios que hemos hecho, lo que queremos es enfocarlo sobre todo a temas de formación, que nos puedan interesar básicamente a los hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, amigos, pero son espacios abiertos a, a todo el mundo, o sea que se puede eh, conectar cualquier persona. Y recogiendo las demandas e intereses de muchas de vosotros y vosotras, comenzamos los Juntos Hablamos de este 2022 con un tema que sigue generando muchísimas preguntas y muchísimas dudas y mucha incertidumbre. No es otro que la aplicación de la nueva ley 8 2021 de 2 de junio, que reforma la ley civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Todas y todos sabéis de qué estamos hablando, por lo tanto no me voy a extender más. Y os voy a dejar con Ana Belén Sevillano, responsable del área jurídica de plena inclusión Castilla y León. Ana Belén es licenciada en Derecho, diplomada en Educación Social, experta en Mediación Familiar Posee un máster en discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia, dentro del cual ha realizado su trabajo fin de máster sobre el nuevo modelo de apoyos que presenta esta ley. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para Ana Belén, muchas gracias de verdad, por habernos concedido parte de su tiempo y sus vastos conocimientos a la red estatal y a este espacio. Ana Belén, en nombre otra vez de la red estatal de hermanos y cuñados, Muchísimas gracias. Es un placer dejaros en tan buenas manos. Adelante, Ana Belén. Muchísimas gracias a vosotros y me abruma la, la presentación titulitis que le decía a Néstor que no hacía, no hacía falta. Eh, bueno, creo que con varios de vosotros ya hemos coincidido en espacios porque sí que llevamos un tiempo hablando de, de lo que son los apoyos y, y lo que supone esta reforma y eh, sí que yo traía un poco pues, pues una presentación base que estamos utilizando en diferentes contextos y con, con grupos de familias, eh, pero hay alguien que no escucha. No sé si el resto me oye, pero si se oye, vamos, que sigo. Vale. Eh... <coughs> Decía que eh, hay una parte que fácilmente ya está mm, trabajada, a lo mejor desde, desde vuestro hablar eh, juntos en, en todas estas cuestiones, pero que sí que me parece que puede estar bien, eh, por lo menos partir de un punto común y luego eh, incluso verlo un poquito por encima para que surjan ahí eh, las preguntas y el debate que, que bueno, ya ya antes de empezar casi van surgiendo ¿no? las cosas que se están haciendo, porque empiezo por el final. ¿no? Adelanto que esto es una gran novedad, que es algo, y, y aquí sí que no es el final, sino es el principio. Voy a intentaros compartir una presentación por aquello de que también se os haga menos pesado, que no sé si ya veis. Vale. ¿Veis presentación? Sí. Vale. Eh, no es nada nuevo, es decir, que todo esto tiene un contexto en el que no partimos de que ahora haya habido un legislador eh, más o menos afín, más o menos interesado, sino que esto viene del 2006, eh, que ya hace muchos años, desde el 2006 ya he oído, que desde el 2008 España ratifica la convención que nosotros como movimiento asociativo siempre hemos estado eh, intentando poner encima de la mesa esta convención y que efectivamente ahora se ha puesto a pleno rendimiento, ¿vale? con sus sombras, que también podemos hablar de ellas porque no hay nada perfecto, pero efectivamente eh, lo que plantea es que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que todos son iguales ante la ley cambia eh, eh, toda esta modificación, que además es la modificación legislativa más importante de la democracia, que, que, que toca a ocho de las leyes más importantes. Nunca ha habido una, una reforma legislativa que, que modificara tantas leyes tan importantes. no El Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley del Notariado eh, y, y más. Eso es un hito ¿no? a nivel legislativo que yo creo que podemos... Eh, bueno, pues Estar orgullosos de ello, porque eso significa que han quedado colgajos, porque efectivamente hay cosas que los cambios legislativos se tienen que ir adaptando o tienen que hacer que se cambien los, los temas administrativos. Ya lanzó aquí una joyita, como que antes, para reconocimiento de determinadas pensiones, el tema de tener la incapacidad automáticamente daba esa pensión, esa prestación, y ahora mismo, hoy por hoy, eso todavía no está regulado. Hemos lanzado una pregunta a, al director general del Ministerio, eh, a Jesús... Eh, Blanco creo que es Beatriz, no sé si le tenéis más controlado y nos ha dicho que efectivamente estaban en negociación con la Seguridad Social porque esos encajes hay que irles limando, pero la importancia es que eh, las personas con discapacidad tienen igual capacidad jurídica ante la ley, que dejamos atrás un concepto que viene del derecho romano, del derecho romano de antes, no el derecho de Berlusconi, sino que viene de antes de Cristo y diferenciaba que había personas que podían, eh, que todos tenemos unas... Eh, derechos por, por el hecho de nacer, pero que determinadas personas no tenían esa capacidad para ejercitarlos. Y hasta ahora eh, hemos ido consiguiendo, y digo hemos, porque parte de quienes no teníamos esa capacidad de orar hemos sido las mujeres a lo largo de muchos años y ahora mismo pues ya tenemos mm, plena capacidad, y las personas mayores pues, también han ido avanzando y los que quedaban ahí un poco en ese limbo de efectivamente hay dos realidades y, y la vuestra es diferente, son las personas con discapacidad. Es importante, yo creo, también partir de que la ley regula y abre el abanico a personas con discapacidad en general, o sea, sea discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, en que eso... Es un elemento que tiene una doble vertiente, como todo. Tiene una gran ventaja, que es que hemos ido juntos, a través del movimiento CERMI, a solicitar, pedir y reivindicar nuestros derechos. Y desde esa unión se nos ha tenido en cuenta en muchísimas de las consideraciones que es, eh, y modificaciones que implica la ley... Eh, sino, si cada uno hubiéramos ido por nuestro lado, la ONCE por un lado, Aspain por otro, Plena Inclusión por otro, no habríamos conseguido una reforma de este calado, yo creo que, que seguro que no, pero por otro lado regula realidades tan diferentes como la, diferencia, la discapacidad movilidad o la sensorial de la discapacidad intelectual. ¿Qué significa eso? que ahí, donde parece que va a haber mucho cambio respecto a la discapacidad intelectual, no va a haber tanto, porque realmente hay figuras que van a ser de gran aplicación para otro tipo de discapacidades, no tanto para la discapacidad intelectual. No obstante, esa aplicación que se está haciendo en este momento bastante irregular... Eh, bueno, pues hace que, que ahora mismo eh, no sepamos muy bien hacia dónde vamos a ir en, en ese todos. Tenemos capacidad jurídica y necesitamos apoyos para, para llevarla a cabo. Todo esto desde el paraguas enorme, precioso y maravilloso del modelo social que cuando se lleva a la práctica pues a veces tiene estos pequeños inconvenientes y sobre todo, claro, me imagino que en este momento deciros que estáis viviendo un momento histórico en vuestras vidas en el que vais a ser la primera generación os tranquiliza entre poco y nada porque va a suponer una pérdida de control respecto a lo que, a lo que se está haciendo en algunos casos, no siempre porque ciertamente la cosa, eh, bueno, ahora os vamos contando cosas que están pasando en estos meses que no nos están eh, haciendo perder absolutamente nada. La reforma, ha dicho Néstor, se aprueba el 3 de junio, entra en vigor el 3 de septiembre y aquí hay un elemento que también en estos meses hemos visto, hemos aprendido y es que pues esto es porque somos de aquí y no puede ser de otra manera. Alemania ha realizado una reforma legislativa del mismo calado y de la misma intensidad que la que hemos puesto en marcha en España, eh, también con, eh, tocando toda la legislación civil, procesal y demás. La diferencia es que ellos la aprueban el 3 de junio, o el, no recuerdo exactamente qué día, y han dado tres años de, eh, para la entrada en vigor para que todas las cosas se vayan encajando. En España, que somos de talante de venirnos arriba, pues la aprobamos el 3 de junio, pasando un julio y agosto, que en toda España ya se sabe que es periodo vacacional y no se hace, y el 3 de septiembre, recién llegaditos, todos los jueces de sus vacaciones tienen que aplicar algo que cambia diametralmente todo lo que se estaba haciendo hasta ahora. Eh, con lo cual, eh, ciertamente eh, hay que Plantear que nos hemos venido arriba con muchísima poca responsabilidad, quizá, ¿no? En, en poner en marcha cosas para que todo ese encaje que os comentaba antes, que está viéndose ya, que, que, que hay que realizar, esa cuestión de vincular lo legislativo y lo administrativo, cuando tienes tres años para poner en marcha, pues eh, efectivamente uno se da cuenta y dice: Oye, ¿qué va a pasar con las pensiones y qué va a pasar con esto? Otro? Entonces, ahí, eh, bueno, pues, pues efectivamente todo lo que vaya saliendo. Eh, nos va a costar porque ya está en periodo de entrar en vigor. La parte positiva es que, bueno, pues que también hay un periodo de tiempo para irse adaptando y, y bueno pues, pues en ese periodo de tiempo esperamos poder ir explicando lo que es la discapacidad que hasta ahora parece que nos está entendiendo demasiado, demasiado bien. Es importante saber que la ley... Eh, cumple con la convención de una manera bastante adecuada, según algunos estudiosos habría estado mejor que hubiera planteado eh, figuras diferentes no adaptar las que ya existían porque fácilmente algunos de vosotros podéis ya ser curadores porque eh, después de la modificación del 2015 eh, lo que se plantea es que ya no se llame incapacitación y se llame curatela pero ciertamente era un poco parecido eh, lo que se hacía y aquí no es donde ahora dice tutor va a pasar a ser curador en teoría porque la práctica eh, nos contaban esto en un caso que efectivamente así ha sido, con lo cual habrá que ir resolviendo y viendo cómo, cómo está. El planteamiento es, hay una ley que permite que se tengan en cuenta las necesidades y los deseos de la persona, que no significa que la persona vaya a hacer lo que le dé la gana, significa que se le pregunte de alguna manera. ¿Y cómo se pregunta? Pues muchas veces sí que hay gente que cuando se le pregunta plantea quién quiere que sea su curador, si tal hermano o tal otro, ¿no? Porque, bueno, pues porque puede tener sus prioridades y a lo mejor ahí las entidades también pueden decir, cuidado, que este, eh, ahora vemos el papel de las entidades, ¿no? Que no van a ser quienes deciden, pero, pero bueno, tienen un papel importante. Cuidado, porque esta persona quiere ir con este hermano que es el que le deja irse de vinos todos los días y el que realmente eh, hace un papel un poquito más eh, fictivo con esta persona sería este otro, ¿no? Eh, porque eh, planteamos esto desde las entidades, porque se pregunta a las entidades, cosa que antes no se hacía en muchas ocasiones, cuáles son las necesidades de la persona y quién conoce mejor a las personas: vosotros, su familia, las entidades en las que están la mayor parte de su tiempo, los médicos que les atienden normalmente, pero no un forense, que le ha visto 15 minutos y que, no sé si alguno habéis estado, me imagino que sí, en los antiguos, ya antiguos, aunque, aunque son de hace pocos meses, eh, procesos de modificación de la capacidad, en el que, que si una bandera da el aire por un lado por donde te da, cuánto cuesta un café, cuánto cuesta un vestido, pero en 15 minutos decide un poco cuestiones muy relevantes para la vida de, de la persona. Que esos apoyos estén adaptados a la persona, que se puedan revisar y cambiar con el tiempo, que creo que esto es un elemento que también nos tiene que dar tranquilidad porque eso significa que cuando se están eh, realizando cosas que a lo mejor están siendo demasiado estrictas se puedan liberar de una determinada manera y que en ese proceso temporal en el que eh, la judicatura se va a enterar de lo que es el modelo de apoyos, que esperemos que, que en un par de años lo tengan un poquito más claro, sí se puede dar cabida a esas revisiones, por lo tanto, por lo tanto, yo también quiero transmitir cierta tranquilidad porque aunque haya cosas que se firmen ya de una manera más inmediata, más rápida o más necesaria, eso no significa que ya esa persona vaya a quedarse con ese apoyo para el resto de su vida y de esa manera en la que se ha establecido a través del acuerdo, de la sentencia o del acta notarial de que se trate. Es muy importante que se intenten evitar conflictos de intereses, aquí eh, hay un elemento que, bueno, pues que está en, también ahora mismo en, en estudio, que es esa eh, tutela que desde muchas entidades se realizaba por parte de la propia entidad y se considera que eso es una, un conflicto de intereses, entonces ahí sí que habrá que buscar nuevas fórmulas jurídicas para que las entidades eh, no sean tutores y entidad eh, que otorgue servicios o que, que preste los servicios a la vez se deja de sustituir a la persona y se pasa por eh, a representarla de alguna manera que, en la que se pueda preguntar eh, lo que hay. Efectivamente, hay personas eh, que tienen unas capacidades tremendamente limitadas, con grandes capacidades de apoyo, con más capacidades, más perdón, más no capacidades, más necesidades de apoyo, que eh, bueno, pues, pues la posibilidad de preguntar eh, va a ser muy limitada y así seguirá siendo. Eso también es algo que ha salido muchas veces en las sesiones. En los apoyos eh, para las familias eh, pensamos que va a ser un reto superar esos miedos que van a aparecer, el trabajar esa posible pérdida de control en algún, en algún aspecto porque no todas las familias sois iguales, luego también es verdad que en estas cosas los que más sois participar sois los más abiertos, los que más facilitáis a vuestros hermanos, a vuestros cuñados en este caso pero bueno, pues hay gente que, que sí que tiene una, un control muy grande sobre las Coca-Colas que toma su familiar y bueno, pues eso a lo mejor hay que irlo modificando y escuchar a lo que digan las personas y las personas hay que también y esto va a ser un proceso largo eh, eh, acompañarlas para que tomen decisiones, porque claro una persona que tiene 25 años, que lleva 25 años en los que se decide, lo que come, lo que se pone y a dónde va, a qué centro está o dónde vive, ahora de repente vas a ser tú quien pueda tomar tus decisiones, tampoco eh, es tan fácil ¿no? y no puede dejarse de una manera tan abierta. Y también os diré que cuando hemos hecho estas sesiones de formación con personas con discapacidad intelectual nos han dicho es que yo no quiero decidir, que a mí me lo debáis decir entonces va a ser un proceso eh, complejo. Las figuras de apoyo, que es donde nos queríamos centrar hoy, eh, son básicamente tres. El guardador de hecho, que en principio para el, la, la reforma legislativa, en lo que plantea y lo que se entiende en el papel escrito es que sería para aquellas personas que necesitan, eh, que tienen menos necesidades de apoyo, que necesitan menos ayuda. O sea, sé la persona que puede vivir sola, pero necesita eh, que se vaya con ella al el médico y además se plantea que sea una figura informal y que eh, recoge la ley que pueda ser eh, eh, definida, que pueda ser eh, plasmada a través de un acta no Notarial. O sea, se no hace falta ir al juzgado a que el juez lo plantee. ¿Qué pasa? Aquí nos estamos encontrando que si los jueces saben poco de discapacidad, los notarios ni de cuento, nada de nada. Hay una parte. La Fundación Aequitas lleva muchos años trabajando con discapacidad y sí que sabemos que esos notarios tienen una especial sensibilidad y están haciendo un trabajo muy interesante, pero al final, eh, bueno, pues, pues, no es tan eh, conocido lo que lo que hacen, eh, eh, lo que es la discapacidad intelectual en nuestro caso, ¿no? En, en otros casos de otro tipo de discapacidades, pues fácilmente el guardador de hechos será el que acerque, el que acompañe a la persona al notario y el notario tendrá que tener un testamento en braille para una persona que tenga una dificultad visual y eso pues, pues también está recogido en todo este cuerpo normativo. La figura eh, un poquito de más apoyo es el curador. Eh, que sería el que va definiéndose eh, si es una curatela eh, específica para determinadas cuestiones. Entonces puede haber gente que efectivamente lo va al médico y entiende normalmente lo que le dicen, pero sí que necesita un poquito de apoyo cuando le van a hacer una intervención quirúrgica, o personas que efectivamente pueden gestionar su día a día con un presupuesto de, de 100 euros mensuales, no sé si me ocurre el, la compra diaria y cosas así, pero que van a necesitar ese apoyo en eh, otro tipo de actividades que puedan realizar con bancos, con compraventa de un inmueble y demás. Y se recoge además una curatela representativa que eh, bueno, pues, mmm, no se quiere igualar a la, a, para, por los estudiosos ¿no? y todas las personas que han estado trabajando en el nuevo modelo a la tutela, pero ciertamente eh, bueno, pues supone ese apoyo mayor a las personas con más necesidades. Y el defensor judicial, que ya existe, eh, es el que va a apoyar a las personas cuando existe ese conflicto de intereses pues un hermano con otro hermano, un hermano con discapacidad intelectual en vuestro caso, con otro hermano que no tiene discapacidad intelectual, en la herencia de los padres existe ese conflicto de intereses y entonces se nombra un defensor judicial para que apoye al hermano que necesita los apoyos, que sería la persona con discapacidad intelectual. El otro día, en una formación que tuvimos, con la Universidad de Valladolid y el Departamento de Derecho Civil, una catedrática de Derecho Civil, entendía que la guarda de hecho es la figura también para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, o sea, aquellas que son más evidentes eh, esas eh, grandes necesidades de apoyo, ¿no? El colectivo nuestro, el todos somos todos, toda esa parte, es que como es tan claro que, que esa persona sola no puede tomar decisiones, lo único que se necesita es decir, no, es que mire, ya no puede tomar decisiones, soy yo el guardador de hecho. Esto habrá que irlo encajando porque ya digo que empieza a ser lo que se comenta en, en ámbito universitario, pero hay que irlo mm, situando en tierra. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no necesita mucho, eh, mucho respaldo eh, de papeles, ¿no? porque efectivamente eh, es mucho más rápido mucho más fácil el tener un acta notarial. También es caro, sí, porque cuesta un dinero que todavía no se sabe muy bien lo que, lo que será, pero efectivamente puede resolver una situación de urgencia con muchísima más facilidad. ¿Me ha quedado aquí el, la presentación? Vale, entonces... Eh, otra cosa, porque lo que había antes es eh, pues eso, eh, las personas van a necesitar tener esos apoyos, por eso es importante que, que existan y el, todo el cambio normativo plantea que es necesario hacer ajustes del procedimiento, adaptar para que todas las personas puedan acceder en igualdad, eso significa lectura fácil de muchísimos documentos jurídicos que ahora mismo no se tienen, empezando por las sentencias de modificación, lo que antes eran las sentencias de modificación de la capacidad y ahora serán las sentencias del nuevo modelo de apoyos, es importante que se ponga en marcha, que vayan a ser lectura fácil. Y una de las cosas que os decía antes que se han conseguido desde el movimiento asociativo es incluir en el artículo 7bis siete, eh, siete de la ley de juiciamiento eh, civil la figura del facilitador judicial, que es un profesional especializado que va a acompañar a personas con discapacidad intelectual. No es un intérprete porque realmente no traduce... Eh, lo que está diciendo la, el juez, como hace un intérprete de rumano o de ruso... Eh, uy, de ruso estamos como para sacar a los rusos aquí. Bueno, como hace un intérprete... Pero eh, sí que es una persona que explica a la persona con discapacidad lo que está pasando y con eso se garantiza que eh, las personas accedan en igualdad a la, a la, a la justicia, ¿no? que se vaya explicando lo que está pasando, qué pasa si tú ahora no declaras, qué pasa... Y entonces tú ya decides lo que puedes ir haciendo, pero siempre hay una persona al lado que te va a ir comentando lo que se está produciendo cuando hay una, cuando hay una denuncia, cuando hay una eh, una acompañamiento a un juicio de modificación de la capacidad y además esto, eh, como aparece por primera vez, sí que se está intentando que la reforma que se está tramitando de la ley de enjuiciamiento procesal, que tiene mucho más que ver con todos los procedimientos penales, también entre esta figura de, del facilitador. Se trata de que se incluyan sistemas que faciliten a las personas el poder acceder a, a un sistema judicial que sea realmente inclusivo y que sirva para todos, que además ya aquí abro parejas y sí, el chascarrillo creo que nos va a venir muy bien a todos, porque a veces el, yo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, me lo he leído en lectura fácil y la convención muchas veces recurro ahí a ella, en la lectura fácil porque, porque me parece muchísimo más clara. Cambia el procedimiento pasa a ser un procedimiento muchísimo más rápido y mucho menos eh, formal, con esa formalidad, ese rigor que pone la sala que vemos aquí, de, de, de, eh, pues eso, de, de la sala del juzgado con el juez con la toga y el abogado y tal, sino que en muchas ocasiones es un procedimiento que se inicia con una solicitud, a esa solicitud se le adjuntan informes que obligatoriamente tienen que leerse otra cosa es que se está haciendo, que en algunos sitios no se está haciendo, pero obligatoriamente esos informes de las entidades, de los médicos, de las personas que realmente conocen a la persona con discapacidad se van a juntar para que se pueda elaborar ese traje a medida, realmente pues eso. Se le está dando, eh, digamos que, que, que el juez tiene el patrón, pero hay que darle las medidas y, y decirle por dónde creemos que, que es importante que cierre la chaqueta, no si la queremos cruzada o la queremos sencilla. Eso va eh, a facilitar que sea eh, también las revisiones a largo plazo vayan a ser algo bastante más menos engorroso que es como madre mía nos vamos a meter otra vez en que le tenga que ver el, el forense el forense no desaparece porque también eh, vamos que sería una locura eliminarlo de, de estos procedimientos pero sí que se plantea que haya cosas a través del procedimiento de justicia voluntaria que se llama que van a ser muchísimo más rápidas y más eficaces nosotros ahora entra en vigor el día 3 de septiembre. Hay eh, en principio un año para modificar eh, de... de eh, por cuenta propia, así decir, ¿no? presentando nosotros solicitudes, nuestra recomendación hasta ahora es, si no tenéis nada urgente, esperad a modificar porque todavía no está nada claro. La ley ha dado tres años para que se inicie de oficio y de hecho, la propia judicatura se está pasando un poco los plazos eh, por donde quiere porque en, en Valladolid, por ejemplo, la Fiscalía ha mandado a todas las personas una carta diciendo que se iba a iniciar el proceso de revisión cuando eso debería hacerse dentro de un año. O sea que, que ahí eh, vamos a jugar con que... Los plazos se quieren acortar de alguna manera, pero también es posible llegar a esos tres años sin que nos vayan a multar, sin que vaya a pasar nada para, para nuestras familiares que, bueno, pues que vayan a tener este, este proceso. Eh, dos pincel, esto, vamos, yo pretendía dos pinceladas muy rápidas eh, que, que para empezar a compartir todas esas dudas que puedan existir, que algunas... Eh, tienen respuesta y otras están en proceso de elaboración, pero yo sí que eh, me comprometo, igual que en su momento, cuando han aparecido dudas de cómo iba a ser el proceso administrativo, hemos lanzado la pregunta, porque además la hemos lanzado desde Castilla y León, que no es una cuestión eh, a, a Jesús Blanco de, oye, ¿cómo está este tema? Que, que nos han dicho que cómo van a quedar las pensiones, pues hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí que podemos ir lanzando a fiscalía y a, y a judicatura. La realidad en este momento es que, en Castilla y León hay nueve provincias y en cada provincia se está haciendo una cosa. Así que, si en España hay cincuenta y tantas, me parece, pues habrá cincuenta y tantas soluciones que algunas de ellas están siendo bastante erróneas. O sea, yo tengo sentencias de guarda de hecho, cuando la sentencia en principio la guarda de hecho era la figura más informal, que no iba a necesitar sentencia, y aquí hay un juez de Burgos que está de, de, sentenciando guardas de hecho así a doqui, por doquier. Hay... Eh, les pues decía, ha llegado eh, a una entidad el, la orden de ingreso hasta que la persona se cure, con lo cual también el conocimiento de ese juez eh, sobre lo que es la discapacidad intelectual pues queda un poquito en entredicho. Nos queda el trabajo de, de ir a explicarles que, que bueno, pues que a veces las cosas no son así de, de sencillas y que hay mejorías y que hay avances tecnológicos que nos pueden hacer que las cosas sean más fáciles, pero cura a cura, eh, bueno, pues, pues eso, que sabemos lo que es. Eh, gente que no se le está preguntando, en, comentaba antes Néstor, ¿no? Que directamente se ha mandado la sentencia de curatela sin pedir informes ni nada, sino que fácilmente está, yo creo que que esos tres meses solamente y ese periodo de vacaciones y esa premura están haciendo que las revisiones ahora mismo eh, no estén siendo del todo correctas, eh, que no quiero yo meter más miedo del que, del que ya puede haber, pero efectivamente así está, y que eh, la garantía de poder reformar es lo que nos va a dar eh, ese margen de, de trabajo para poder, bueno, pues en un momento determinado, volver a revisar. Nadie sabe... Cuántas personas están incapacitadas hoy por hoy. O sea, eh, es imposible tener el dato porque daros cuenta de que en muchos casos se incapacitaba judicialmente, se hacía cargo la familia que no tenía que rendir cuentas ni hacer absolutamente nada, y no se sabe desde el Ministerio de Justicia de cuántos estamos hablando. Con lo cual, creo que ahí eh, sí que sabemos cuántos están tutelados por Futudis, cuántos están tutelados por las entidades, pero claro, el, el volumen general ¿no? de reformas que hay que hacer. Eh, ahora Ahora mismo es difícil de, de medir porque no se tiene constancia. Bueno, pues esa, ese pasarse datos y que cuando alguien fallece todo quede bien anotado no, no ha sido fácil. Yo eh, os pasaría directamente ya un tema dudas. Si te parece, Ana Belén, eh, bueno, agradecerte por supuesto la, la explicación, la conclusión y, y nada, sin ir más lejos. Y... Así, a dolor vivo. Eh, ya hay manos levantadas, por lo tanto, Mar, eh, adelante cuando quieras. Bueno, la primera porque estaba yo un poco impaciente. Gracias, sobre todo gracias por la por la charlita, ¿no? Para, para situarnos en el, en el asunto. Y tengo muchísimas, tendría muchísimos comentarios, pero como no quiero acaparar la conversación, solo voy a preguntar lo que más me preocupa de forma directa y después, si tengo ocasión de volver a intervenir, pues ya comento otras cosas. La primera pregunta, yo sabía ese caso que te ha comentado Néstor, de que el, el, el viernes pasado recibí la sentencia judicial en el que se me convierte la tutela de mi hermana en una curatela representativa, sin preguntar a nadie, ni a ella, ni a mí, ni a la entidad, ni al vecino de enfrente, ni a, ni a, nadie. Ni a nadie. Y encima, con, yo todavía claro, la acabo de recibir, con, creo que hasta con falsedades o incorrecciones, porque hay erratas en fechas, eh, dice eh, la rata de, que, de la fecha en la que yo soy tutor, eh, tutora es mentira, dice que hay un informe eh, forense que no sé dónde ha salido porque nadie ha visto a mi hermana, o sea, que eso ya es, me parece que son palabras mayores. Con esa introducción la pregunta es, primero, creo que un poco lo has contestado ya, que cómo se estaba haciendo en otros casos, si ya se estaban revisando, cómo se hacía. Mm, un poco lo has contestado, parece que cada uno, como Dios lo dio entender, lo cual me parece muy mal. Y la segunda pregunta, que es ya más concretita, Efectivamente, ¿qué diferencia hay entre ser eh, tutor y ser eh, un curador representativo? Por ejemplo, quiero decir, eh, oh. eh, yo entiendo que antes tú, eh, mi hermana no estaba capacitada para hacer nada <risa> por ella misma, pero ahora yo representante, es lo que, lo que tú has mencionado, ya no la sustituyo, solo la represento. ¿Eso significa que ella va a poder, por ejemplo, ahora ser la... Mmm, ¿La titular de su cuenta bancaria? Porque ahora me dicen que no, que ella es la beneficiaria, pero no es la titular, por ejemplo. ¿Voy a tener que seguir haciendo la rendición de cuentas anual? Por ejemplo. ¿Voy a tener que seguir pidiendo permiso al juez para enajenar el, el huerto del pueblo que he repartido con mis primas? Por ejemplo. Y así te podría seguir preguntando y paro para no... Ser claro, porque... efectivamente, lo que se ha hecho en tu caso, por lo poco que, o sea, sin ver la sentencia, y a lo mejor estoy haciendo una osadía de, de plantear, pero efectivamente eso es lo que se quiere evitar con la ley y parece que no se ha entendido, que es donde dice tutela pasar a curatela representativa, porque la curatela, tal y como está definida en la ley, tiene que expresar en qué... O sea, el juez tiene que decir en qué hay que acompañar a la persona. Que efectivamente, si la persona tiene grandes necesidades de apoyo, habrá muchos elementos en los que haya que acompañarla. Y en los que tampoco se ha hecho una adaptación de eh, la legislación bancaria o de la política bancaria o de cómo se regulen los bancos para que ellos tengan en cuenta... Que, que no pueden dar tarjetas de crédito a diestro y siniestro y que a lo mejor van a empezar a recibir denuncias porque la persona ya no va a estar acompañada por, por un tutor, ¿no? O sea, ese ese, precios, ese periodo de, de no estar las cosas eh, adecuadamente orquestadas entre, entre todos. Entonces... Eh, hay una. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo ya? Vale, que ahora de momento hay una adaptación, pero ciertamente, si no se ha preguntado a nadie, si no se ha puesto nadie, sí que convendría decir. A ver, eh, esto no es la curatela representativa. O sea, donde pone tutor no puede poner curador representativo. Usted tiene que sentarse y decir en qué necesita y para y como la ley entiende que usted no tiene por qué conocer a mi hermana en este caso. Mara, aprovecho tu pregunta. Sí va, apóyese en quienes la conocemos, que somos yo hermana, la entidad, el médico, el psiquiatra y toda la gente que lleva años trabajando con ella. Entonces, eh, creo que eso forma parte de la mala praxis que se está haciendo de, de la implementación de la ley. Eh, yo la... A lo mejor soy demasiado happy en esto, ¿no? Y, y entiendo que la realidad de vivirlo al día a día también es diferente. La ventaja que veo a la ley es que, como prevé obligatoriamente la revisión eh, cada tres, eh, cada tres no, años. A los seis años, pues... me han puesto en la sentencia a los seis años. O sea, vale, que lo que está claro. De vino de la muerte. Pues, lo, Pero bueno, una cosa es que hay obligación de revisar y otra cosa es que se da la posibilidad, ¿vale? Entonces, como la situación puede mejorar, cambiar o lo que sea, es así que no tiene que ser obligatoriamente en seis años. El tema de la rendición de cuentas, lo que se está eh, hablando con la judicatura, en, yo te hablo de la, las, eh, la relación más directa que se está teniendo aquí en Castilla y León con el juez eh, de discapacidad es que la rendición de cuentas se haga en el momento de revisión, con lo cual de que desaparezca la rendición de cuentas anual, que tenéis, porque los padres no la tienen, pero hermanos, primos y demás, sí que a veces tenéis esa obligación, que esa también esté, esté vinculada a la, al momento del cambio de la, de la revisión de las medidas, con lo cual eh, que no sea tan exhaustiva de la Coca-Cola el ticket de 5 euros bueno, 5,075 y que eh, se pueda hacer eso sí que es algo que, que estamos un poco intentando eh, limar ese fleco ¿no? que se haga la, la rendición de cuentas porque no está planteado que tenga que ser anual en principio la ley no dice anual ni dice cuándo Entonces, vale, pues si se va a revisar que se revisen las cuentas en el momento de esa revisión y sea una revisión pues, de cuentas más, más genérica Mar, no sé si hay alguna cosilla No, eh, no, te, no sé si acabo de entenderte esto ¿Quiere decir que yo el año que viene no tengo que presentar rendición de cuentas? Es que tienes una sentencia que no es, una, no es un modelo de apoyos Claro, pero que te han es hecho eso. una transposición claro. total, claro. claro. Pero eso me claro. Pregunta, por eso me pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el antes y el después en mi caso? O sea, una, una en tu caso, materia... que te han hecho mal, claro, te han hecho mal la curatela representativa. Entonces, habría que hacer una solicitud, quizá, de modificación, adjuntando en ese momento todos los informes y solicitando que se haga la revisión del modelo de apoyos conforme a la reforma legislativa eh, que se ha hecho en la 3 decirle a la juez que esto no es lo que, me, lo que me tiene que hacer usted. Vamos a ver, ellos, ellos te, te ponen aquí los fundamentos de derecho y por supuesto. Sí, todo sí, la sí, ley. todo. La supuesto, ley. todo claro, han hecho, sí. Y todo lo han hecho conforme sí, sí, a la sí, ley, sí. porque aquí lo pone 20 veces. Pero vamos a ver. Ay, siento, siento... Claro, pero yo también he visto sentencias en las que conforme a la ley declaramos que el incapacitado, eso lo he leído yo en una sentencia hace tres semanas. O sea, conforme a la ley incapacitado son dos elementos que ya vale. no existen. No, no o sea, solo eso. Perdona, no, que vamos a ver sí. si a mí, si, si yo, si la evaluación, si se hubiese hecho como Dios manda. Claro. Eh, eh, vamos a ver, a lo mejor el resultado debe ser el mismo, a lo mejor, lo mejor para mi hermana es una curatela representativa, a lo mejor. Pero es que mm. no nos han preguntado, no nos claro. han hecho nada. Dicho lo sí. cual, aunque ese fuese el resultado final, sigo sin saber en qué cambia formalmente. Ahora mismo, a ti, lo que te han dado no cambia nada. Lo que pues, te han dado no cambia nada. Pues, pero o sea, eso no, pues, no es adaptar... Ley, ¿eh? claro, <ríe> claro, claro, pero eso no es adaptar la ley, o sea, eso no es adaptar el, el, la discapacidad al modelo de apoyos o el modelo de apoyos a la discapacidad intelectual, porque no es lo que dice la ley. <ríe> Entonces, de momento, eh, eh, yo plantearía una duda, una consulta sobre el tema de la rendición de cuentas que se te especifique, si no viene en la sentencia especificado, el tema de la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que lo que, que se está planteando que sea en el momento de la, de la revisión. Y, y, y no sé si esperar un poco, a ver por dónde van un poco... Eh, o sea, en qué momento ya se centran en lo que tiene que hacerse y, y, y se puede... O sea, yo ahora mismo no, no recurriría, porque si recurrir, tampoco te van a volver a preguntar, no te están adelantando nada. Es que primero hay que explicar a esa persona lo que es la ley. ¿De qué juzgado de Salamanca es? Es que me dices el 10 y me caigo redonda. No, el 8. Ah, no, espera, vale. espera, juzgado, un momento. Sí, creo que era el 8 de familia. Juzgado sí, sí. número 8, sí, el número 8. Vale. Pero es, vale, que, vale. Es, que, es que, de verdad, perdonadme, pero es que me, me, me pongo enfermita, porque es que además habla de un informe peri, de un informe forense de fecha 19 de abril. Y, y que, pero por favor, el 2022. ¿De los 22? Claro. Sí, sí. O sea, ¿dónde está Entonces ahí sí que habría, ahí sí que, ahí sí que, ahí sí que, ahí sí que tendrías que... Madre mía, es que esto parece, no sé. Quiero decir que una cosa es que no se interprete bien la ley, que lo hayan claro, hecho mal, pero que, que no estén haciendo que referencia a un informe exactamente a un informe que no está, entonces... claro es que, es que, es que, es Si os parece, bien. Mar, perdona, si sí, paso, os parece... Sí, no, no, avanzamos y a lo mejor luego tienes tiempo, porque sí. por el momento solo veo la mano levantada de María. Sí, de María. Y perdona. No, gracias a ti, Mar, que sé que llevamos ya muchos meses hablando, ¿verdad? Los que queráis hacer más preguntas, eh, levantad la mano. María, quita el micro y pregunta. O sea, conecta el micro, perdón, quita el micro, he dicho. A ver. Ahora. Uy, ahora no. Ahora. Ahí, genial, ahí, María. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Pues yo me he quedado, me he quedado muerta, porque es el mismo juzgado, el 8. Entonces me he quedado muerta, Mar. Bueno, sí. yo lo que te quería pues, preguntar es si, si la revisión la hacen, ¿te la han hecho cuando ha rendido cuentas, en la rendición de cuentas? ¿O, o ha sido una revisión en, sin la, tú? en la rendición de cuentas que ha sido en enero? me ponían un párrafo en el que decían que iban a inco... es que no sé si lo voy a decir bien ¿eh? encoar, encoar un expediente de sí, jurisdicción voluntaria. Sí, voluntaria como yo no lo entendía, pedí la traducción simultánea de Ana Marta y ella me dijo espérate, que es que eso se van a poner en contacto contigo, el siguiente contacto ha sido la sentencia la sentencia, vale, pues nada, está mal hecho quiero decir que, que así no se encoa el expediente efectivamente, eso es lo que decíamos, que se plantea en la ley que se haga a partir del año de vigencia de la ley y que, que es el, vale, como usted no lo ha pedido, se lo voy a hacer yo, que en principio quienes estaban haciéndolos en el momento de rendición de cuentas, pero pero bueno, apuntamos el 8 de Salamanca por la parte que nos corresponde. Sí, yo, vamos, me toca, bueno, ahora por circunstancias me tocaba en mayo, pero lo voy a hacer en junio. Y, y también es el juzgado número 8. Entonces, pues, Mar, pues me has dejado... Pues mira, como el 8 como el no lo está haciendo bien, a lo mejor en el momento de rendir cuentas es el momento de que ya mandéis, de que hagáis eh, llegar los, los, los informes de la entidad. Pero, pero María, ¿tu pregunta cuál es? No, yo mi pregunta era que si... Eh, ella ha dicho que, que, bueno, que esperemos un poco para que sí. todo esto... Pero claro, yo, por ejemplo, en mi caso es en mayo cuando tengo que hacer la rendición de cuentas y es lo que tengo entendido que son ellos los que aprovechan en ese momento para hacer el cambio. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que eso es lo que están planteando para los que tenéis que rendir cuentas. En mi caso, que sea en el momento de, de rendirse cuentas. Ya digo que otros lo están mandando indiscriminadamente en, en cualquier momento, pero, pero sí que a nivel general se plantea en el momento de rendir cuentas, sí. Sí, será pues eso, que si era a rendir cuentas o era en otro momento o cómo sí. lo hacían. Bueno, sí. Pues nada, ya, ya os contaré. Ya os contarás, María. Uh, apuntado sí, queda. Seguimos. Gracias. Eh, Tony, tenías levantado. Tony, no Tony, Tony. Sí, Tony, ¿toni? pero puede ser Tony también, como hay otros Toñes. Bueno, buenas tardes. Yo soy. Eh, estoy sin cámara, pido disculpas porque estoy en un lugar público y aunque tengo audífono y tal, eh, entonces por eso no tengo cámara. Eh, bueno, es la primera reunión a la que asisto. Ya veo que aquí hay, hay algunos. De hecho, conozco a, a un par de personas aquí, eh, pero quería agradeceros desde ya eh, lo que estáis haciendo porque bueno, no sé, llevamos casi una hora y ya, bueno, ya he recibido montones de información. Eh, eh, bueno, quiero poner una, una buena nota para el juzgado número 8 de Salamanca, porque, <risa> para que haya un poco de todo. Eh, yo soy primeriza en cuanto a que eh, solicité, eh, solicité incapacitación eh, para una hermana en, no me acuerdo, yo creo que fue en abril. Y, y ha sido en septiembre o en octubre, de hecho en octubre, cuando se ha completado la sentencia, pero han seguido todos los pasos. Eh, ha habido entrevista con mi hermana, ha habido entrevista conmigo. Eh, bueno, pues ha habido todo. Eh, no entiendo nada, pero me parece que... Me parece que todos los pasos eh, que habéis comentado aparecen en la sentencia. La tengo aquí delante de mí y, y aparecen todos. Eh, Perdona que te pregunte, Tony ¿Y os sí. plantea curatela, incapacitación, tutela? Eh, dice curadora con facultades representativas. Ole, vale, vale. Uh -huh. Entonces es, entiendo que es lo que has dicho, curatela representativa. Sí. Uh -huh. Vale, entonces, eh, bueno, ese, ese es el, el punto positivo para la número 8. Y aún no ha terminado el proceso porque lo he aceptado, pero no, no, no ha terminado el proceso. Y yo estoy con la incertidumbre y esta es mi pregunta. ¿Dónde, eh, a pesar de que la sentencia está aquí y dice mucho, no me dice nada sobre las labores específicas que yo necesito hacer? ¿Dónde podría encontrar esa información o se la pregunto directamente al juzgado. Ah, efectivamente, ahí es donde está el kit de, de yo no quiero nada, no conozco el ocho, ¿eh? no tengo ni idea de quién son. Pero en principio la curatela lo que plantea es que la sentencia debe decir en qué debe hacer funciones el curador, en qué aspectos es en los que tiene que hacer y actuar como, como curador. En la judicatura nos pedía una checklist para decir, pues, en vivienda, en medicinas, en tal... Y claro, lo que dijimos que eso era contra la convención, que cada persona es un mundo y lo que tienen que analizar es qué cosas necesita y en qué necesita esa persona los apoyos. Entonces, vale. si la sentencia no lo recoge, se sí. puede hacer una pregunta al juzgado diciendo «Quiero que me expliciten, por favor, en qué, en qué voy a hacer estas funciones». Vale, sí, sí, lo, sí explica, pero, por ejemplo, no dice nada sobre rendición de cuentas. Sobre, eh, entonces, yo creo que lo que hace es especificar los aspectos más amplios. Uh -huh. Dice seguimiento de cuentas bancarias. Vale, eso no es rendición de cuentas, eso te exime de tener que hacer eh, rendición de cuentas, entiendo. Ajá. Entonces, es hacer un seguimiento y, y si hay algo irregular... Eh, Ok. Claro. Vale, perfecto. Pues oye, por ir avanzando, porque ya veo que la gente se está animando. Entonces, <risa> Gracias. Re, nada, repito lo mismo, os pido la mayor concisión posible en, la, en las preguntas, que luego, si hay tiempo y a Anabel no le importa, pues bueno, seguiremos un, sí. un ratillo. Eh, adelante, Toñi. Yo es que tenía, y se me han ido surgiendo cosas, claro. Eh, esa chica Tony acaba de decir que, que en abril o, o eso eh, pidió la, la incapacitación de su hermana. Y digo yo, o sea, la ley actual, Ana, sigue sigue viendo, o sea, se sigue aceptando la incapacidad para las personas. Yo, yo no, tenés, lo ¿no? que han hecho en muchos sitios es que cuando tú has hecho la solicitud de incapacidad, de hecho, de junio a septiembre se han, se han resuelto muy poquitas incapacitaciones, porque lo que han hecho los jueces es esperar a septiembre a que entrara en vigor la nueva ley para ya eh, dar nuevo modelo de apoyos. Y las que no han sido así, sí que ha hecho, eh, todas han, prácticamente han sido curatelas. Pero eh, la, la, o sea, ella ha entendido que lo presenta en abril del 2021, con lo cual todavía no está la ley, y se lo han respondido en septiembre del 2021, con la ley ya en vigor. Y las personas que ya estaban, que ya estaban incapacitadas siguen incapacitadas. Esas son las que tienen. No, esas son las que van a tener que hacerse la revisión. En este periodo de tiempo, que es la otra la situación que comentaba Mar, que ella tenía una situación de incapacitación anterior y ahora se tiene que solicitar de momento se puede solicitar, en vuestro caso, si vais a hacer rendición de cuentas, en el momento de rendir cuentas, esa revisión del modelo para que se ajuste a la nueva normativa y en un, en un periodo de tres años lo que se prevé es que todas las personas que estaban en el modelo antiguo pasen al nuevo, pero no que donde pone tutela ahora ponga curatela representativa, que es lo que se está haciendo, sino que haya ese cambio que es lo que un poco reivindicaba Mar, ¿no? que se pregunte, que se vea y que, y que realmente... Eh, se, se haga esa revisión conforme a la ley nueva. Bueno, yo, como os dije antes, eh, eh, cuando rendí cuentas en diciembre, vamos, en enero, eh, pedí que mm. se me hiciera la revisión según la ley y todo eso, ¿no? Sí. Y me vino, pero, pero ahora he estado en el juzgado con mi hermana y ella ha sido así una presentación y tal. Y no estoy esperando a ver qué es lo que me, me llega, pero a mí no me ha quedado claro eso de que ella. Ella ya no está incapacitada. Es más, le pregunté al juez que si ella podía testar y me dijo que uh -huh. sí. Con, y yo Con apoyo. Sí. Uh -huh. y, dice, y si ella, por cualquier circunstancia, digo, toma, y si el notario, que alguna vez he ido al notario a preguntarlo, no me deja, dice, pues la única solución es lo que habías dicho antes. Por un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Voluntaria, claro. Solicitar a través de jurisdicción voluntaria que se haga el testamento, pero los jueces nos están dejando por el mismo desconocimiento que planteamos. Digo, perdón, sí, claro. los notarios. Entonces, sí, claro. ahí efectivamente... Lo que estamos es en un proceso de explicar, eh, y de hecho hemos se ha firmado un convenio a nivel nacional con, con el notariado, para, no solamente con la Fundación Equitas, que son los que os comentaba que están especialmente sensibilizados, para decir, oye, que esta gente sí que puede hacer testamento, que pueden decir a quién quieren dejar sus bienes con los apoyos y de la forma adecuada para que puedan expresar algunos, que no todos, pero, pero los que pueden hacerlo, que lo hagan, que es lo que permite sí. la ley, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, gracias, Tony. Eh, Marimar, adelante. Buenas Ana, eh, un poco es por resumir lo que has comentado por si me ha quedado claro. Mi hermano que está incapacitado judicialmente, mis padres aún viven, con lo cual ni hay que rendir cuentas ni nada. Pero es verdad que mm, opino un poco que de momento yo esperaría porque es que primero tendremos que formar a la gente, ¿no? Y si se nos da una circunstancia extraordinaria, ah, sí. eh, quizás con con un acto en el notario para resolver las circunstancias que tengamos complicadas. ¿no? Sí. Sí, yo eso es lo que, sí, yo eso es, he tenido un caso de una persona que nos llamó en pues yo creo que fue en junio, una cosa así eran unos hermanos que los padres eran muy mayores y en este ítering de la ley en vigor los padres han fallecido entonces eh, la recomendación ha sido irse al notario, que os haga guardador de hecho porque realmente la necesidad no, no hay más y que nombre un defensor judicial y así podéis liquidar los bienes porque ya hay esa necesidad en este momento que es que los padres han fallecido pero mientras no fallezcan, que Dios quiera que no que sea entre muchos años, ahora mismo, si no hace falta para nada, es que no, no está. A Equitas, sí, la fundación que menciono es A Equitas, que es una fundación de jueces, una agrupación de jueces que trabajan mucho con discapacidad, es una, una pregunta que veo aquí en el chat. Vale, gracias Mar. Eh, Eva, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé, de todo esto no sé nada. Y no sé si ni siquiera voy a poder preguntar algo que merezca la pena. A ver, yo no tengo, mi familiar es hija con discapacidad. ¿Ale? No uh -huh. está, no está, bueno, aquí la tenéis, que se baja ahora con la perra a la calle. No está incapacitada, ni yo quisiera nunca jamás hacerlo. Pero pues, tú tienes la patria potestad prorrogada. Eh, no, no hay nada. Ah, vale. Yo estoy divorciada y lo que quiero es luchar por la libertad de mi hija, igual que ha nacido libre, igual que yo uh -huh. entonces eh, está, yo tendría que hacer algo eh, ser algo de ella o, o, yo no quiero ser nada de ella más que su madre claro. Pero tampoco quiero que su padre que bueno, ya me entiendes no quiero que la obligue a nada, que está obligándola a hacer, ha ido al, al juez a... a a volver a poner en vigor el convenio regulador del divorcio del 2005 que nunca se efectuó y ahora mi hija uh -huh. tiene 21 años. Yo no sé si yo tengo que hacer algo o puedo defenderla simplemente con los derechos humanos de las personas, que es lo que claro. yo quiero. Esa es, la, esa es la, la, el espíritu del guarda de hecho, que es eh, una persona que ha estado viviendo con su madre en este caso, ¿no? eh, durante toda la vida y que su madre sabe los apoyos que necesita y demás, pues sigue teniéndolos cuando cumple 18, con lo cual, si tú sabes que necesita apoyo para ir a la compra, pues vas con ella a la compra, pero si puede hacer la compra sola, pues no lo necesitará y, y ya está, ¿no? Eh, un poco con lo que hay. Eh, claro, cosa otra cosa que es... Sola y si no claro, ver, claro. Y, si la, y, y la primera vez hay que acompañar y luego ya, eh, pues, pues efectivamente uno puede ir solo. Otra cosa es que por la situación especial que puedas tener tú en este tema del divorcio, pueda ser interesante que puedas tener un papel que te reconozca como guardadora de hecho para evitar, pero, pero eso tampoco va a evitar porque tan tan guardador puede ser un padre como una madre, o sea que, que ahí no, no te va a hacer que eso le quite de nada y quizá, pues si hay otro tipo de interferencias, yo actuaría como cuando tienes un hijo menor de edad y estás en divorcio separado y no se cumplen los convenios o el padre quiere hacer cosas que no son, no yo aplicaría el derecho general para todo el mundo, sí, como tú bien dices. Claro, porque aunque tenga discapacidad no tiene que estar obligada a hacer unas visitas con 21 años, dos días a la semana, las vacaciones, y ¿dónde está su vida de 21 años? Claro, pero, perdona claro. Eva, pero eso quizás ya se nos escapa un poco a la ley de la que estamos... De ya, la que estamos por eso trabajando. que no sé si... O sea, yo no hago nada, mi, mi hija puede ser, eh, no tiene por qué ninguna ayuda que claro. lo diga y sino la ayuda de su madre vamos a decir. Los apoyos, efectivamente los apoyos que, que se necesiten como, como guarda y que no siempre, y aprovecho para responder la pregunta de Elena, no siempre tienen que pasar por notaría, la notaría es algo que te da ese papel en este momento de reconocer esa situación, porque estamos en un momento en el que, ¿y usted quién es señora? ¿y por qué vino usted al médico con él? ¿y por qué le voy a dejar yo a usted que, que dé su autorización? Mire, yo soy el guardador de hecho, eh, que está reconociendo este papel, entiendo que la vocación de esto es que haya un momento en el que pues, efectivamente esta persona tiene discapacidad y yo soy, yo soy quien está con ella y ya está. Entonces, ¿para qué es recomendable el papel, Elena? Si existe alguna situación en la que se nos va a poder pedir ese papel, lo que os decía antes, de, una, de, una, de un testamento, de, de cualquier otra actividad, pero no tiene por qué pasar por la, por la notaría. Se puede, pero no es obligatorio. O sea, que puede haber personas eh, con discapacidad intelectual se Severa, que no tengan papeles, ni juicios, ni notarios, ni nada Nada, eso es lo que te decía el otro decías. día perdona, Eva, ¿sí? perdona, seguimos, que hay, que hay más gente esperando Vale, vale perdonadme, ella ha dicho que no sé si estaba yo en la reunión No, no te fortuna. preocupes, has hecho, has hecho sí, tus preguntas, sí, sí, sí. Eh. Ana te ha respondido y continuamos Gracias, eh. gracias, sí Pilar Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Perfectamente, Pilar bueno, pues eh, comento mi caso. Yo tengo una sentencia de incapacidad de mi hija, eh, Solicitamos uh -huh. la prorrogación de la patria potestad. yo soy su tutora, y yo lo que quería saber es qué, qué es lo que tengo que hacer para actualizar esta sentencia y adecuarla a la nueva, a la nueva ley. Eh, una solicitud de, de adaptación de la sentencia al nuevo modelo de apoyos, que son eh, nosotros sí que tenemos alguna, Creo que en la web y a nivel nacional sí que se está trabajando desde CONFE en elaborar algún documento que nos pueda servir porque son muy, muy básicas, vamos, que no hace falta que sea, pero sí que es algo que, que se puede o sea, hacer. Hay algún, y decir, ¿Hay algún modelo? ¿no? ¿Hay algún modelo? Sí, hay algún. Luego, ¿Y esto de llevarlo, eh, si miráis un modelo. Claro, se presenta al juzgado y solicito que sí, se revise que es... en este tema, Sí, tranqui, no... no me extraña, no me extraña porque vamos que perdida, yo, digo yo me acuerdo que cuando, cuando hice la solicitud se hizo una demanda y yo no sé sí. ahora qué era lo que tenía que hacer. Pues, pues esa solicitud llevar al juzgado y registrarla. Que y se que revise. Sí, porque como tú no vas a tener eh, eso, eh, necesidad de, de revisión porque no tienes que rendir cuentas, no se va a hacer. No, no, no. Yo ahora mismo también esperaría, Pilar, te digo lo mismo que he dicho antes. Si no tienes ninguna situación especial no, no, en, no, la, no, no, no. en necesidad de nada... La sentencia que tienes te va a servir para cualquier cosa que vayas a hacer y, eh, bueno, pues en, esta, en este momento de definición y de que todo está maga por hombro, pues, pues, pues esperar un poco Esperamos si no hay necesidad. A, ulti, a, ulti, a última hora a ver si se aclaran. Porque no se va a penalizar el que lo tengan que hacer ellos de oficio, quiere decir que ¿dónde estaría Pero el problema? Que decir, tiene, claro. oh, a mí me dan, un año, me dan un año y a ver si en ese año no lo pido y me van a penalizar. No, no existe esa penalización. Es, si ustedes en un año no lo hacen... Por las razones que sean, el Estado tiene obligación de hacerlo. Y a partir de ese momento lo tiene que hacer de oficio, pero que no también, hay penalización. Es que también, también oí yo que lo iban a hacer de oficio. Claro, Porque sí, sí, sí, en algunos sitios se está haciendo de oficio. Así que, de momento, con tranquilidad. Vale, pues muchísimas gracias por la aclaración. Nada, Pilar, gracias a ti. Gracias, Pilar. Seguimos, Paloma, adelante. Eh, hola a todos. Hola, Paloma. Hola. Oye, una pregunta un poco rara. Yo eh, presentamos en el juzgado. Eh, una solicitud de curatela antes de que cambiara la ley uh -huh. eh, en el verano o por el septiembre del 20 pandemia, vale. situación rara a día de hoy no me han dicho ni mu y yo a la abogada pues le he dicho ya varias veces que hay que reclamar, pero es que me está empezando a dar miedito reclamar, lo que pasa que por otro lado me interesa que salga ya esto cuanto antes por la situación uh -huh. familiar pues entonces tira reclamo o me quedo sí. No, no, reclama o plantea una nueva solicitud, solicitamos que se, eh, como no, tú no tienes que hacer una revisión porque tú no tienes claro. sentencia, entonces solicitamos que se establezcan los apoyos para la persona tal, ya está. Si no haces una nueva, no pidas revisión porque es que no la tienes. que van a revisar si no hay nada, nada en papel? Entonces, vale, conforme a la ley solicitamos tal, aprovecha para incluir todos los informes de las entidades vuestras para que, para que sea, porque nosotros en el informe pues, también se está trabajando un poco en qué modelo necesitan los jueces para ver qué les tenemos que contar. Les tenemos que contar lo que hacen cada día, con quién viven, cómo están, porque también estamos ahí un poco perdidos ¿no? de, de lo que se necesita para que ellos puedan hacer ese traje a medida, pero yo haría una solicitud nueva. Si lo necesitas, o sea, yo, eso, mi recomendación es si no tenéis prisa porque no hay nada, se espera, pero si hay una necesidad se solicita y ya está porque además tenemos la gran ventaja de que todo va a tener una posibilidad de revisión, con lo cual si en este momento metemos la pata como vamos, no meter la pata, eh, eh, Marc, perdóname porque voy a hacer referencia a tu sentencia y no es que se haya metido la pata, es que han de establecido una cosa que no es, ¿no? tú no has metido la pata es que han planteado una cosa, pues si está así dentro de dos años o tres, se revisa esa sentencia y está, que a ti te han puesto seis pero se puede plantear antes, en cuanto estén un poquito más al día Vale. Gracias, Paloma. Eh, eh, a ver, Adela, entiendo que no eres Adela, pero eh, adela, adelante. No, tienes que poner, conectarte el micro, si no, no te oímos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan. Muy bien, Juan. Soy curador, yo de mi hijo Juan Carlos, llevo desde uh -huh. 2012, ¿eh? y la semana pasada recibí una carta del juzgado de primera instancia, <coughs> Y en el cual, bueno, me dice que me de rendir cuentas cada año, tengo que rendir cuentas cada dos años. Pero uh -huh. me han cambiado de curador, me han puesto tutor. Uh -huh. ¿Cuándo has recibido la carta? ¿A la semana pasada. Uh -huh. Pues sí que se han enterado bien de en la reforma legislativa. Y ya no hijo. existe la tutela. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Espera. 35 y Nada. Quiere decir que la tutela, por eso pregunto, la tutela ah, permanece para menores de 18, ya está, no, no hay más. Entonces, que, so, que solicita de nuevo la revisión eh, conforme a la ley, porque la tutela ha desaparecido. La, pues esto me pone ahora que... que sí, sí, sí, no, yo como no dudo no, absoluto. Claro, yo soy el encargado, solo de administro sus cuentas, los bienes Pero, pues bien, ya está. y tal, claro. y ahora de repente, y ahora nada, es como estaba escuchando todo esto, digo, no, digo... No, no, ¿tú ya te digo que, es que, yo, sí, sí. que yo también he visto sentencia de decretar el internamiento, cuando el internamiento nunca se ha decretado en una sentencia de revisión de la tutela, no para esperar a ver si se cura. Entonces, ¿que hago una impugnación o O una solicitud conforme a la ley? Sí, que, que haya una revisión porque entiendes que el modelo ha cambiado, que ya no es este tutor y que entonces que te digan en qué, en qué tienen que hacer los apoyos. Vale. Finalmente, sí, nada más. Vale. ¿Vale? Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Eh, Carlos, adelante. Hola a todos. Mira, yo quería hacerles una pregunta de, bueno dos, eh, el, una, eh, cualquier persona ahora podría firmar una hipoteca, por ejemplo, y comprar una casa, que yo creo que en teoría sí, y luego eh, con los apoyos y tal, y luego otra cosa, eh, ¿qué pasa con el tema de las pensiones cuando, cuando esto te llama la revisión y todas estas cosas? ¿Podrías profundizar un poquito más? Que no me ha quedado muy claro. Vale, efectivamente, lo que plantea la ley es que a la persona se la apoye en la compra de una vivienda, por ejemplo, con las consiguientes consecuencias negativas que puede tener, igual que la tiene para todos nosotros. O sea, que te metas en una hipoteca que no puedas cubrir y eso tendrá las consecuencias. O sea, yo siempre se lo he dicho a los chavales en las charlas, ¿no? Yo vivo en Valladolid, Valladolid, la calle Santiago, es lo más caro de Valladolid. Con mi sueldo de plena inclusión no puedo comprar una casa allí. Si me meto, me voy a pegar un batacazo de tres pares de narices, pues a ellos les pasará algo, algo parecido. Creo que una de las adaptaciones, porque así como el sistema sanitario sí que ya ha ido dando pasos para incorporar la discapacidad, los trastornos del espectro autista y demás, en la realidad del de, de movimiento sanitario la, la banca para nada entonces, bueno, pues empezarán a hacer cosas que en algún momento habrá que reclamar que expliquen mejor no o que, vale. o que sean más claros en lo que hay o que alguien vaya y le diga mira, que lo que están diciendo es que vas a pagar exactamente, y está lo de las pensiones, entiendo que me preguntas eh, antes de la reforma legislativa eh, se planteaba como automática la pensión de... Creo que, era con, eh, creo que era la pensión no contributiva por tener más de un 65% de, de, de discapacidad o la incapacitación reconocida. Entonces, eso es lo que no se ha eh, ajustado, con lo cual tiene que ser una curatela representativa, o sea, la administración tendrá que adaptar cuando da la, pens la pensión porque ya no va a existir la, la incapacitación. Entonces, eso es lo que sí que se está eh, trabajando entre la Seguridad Social y el Ministerio de, damos la Dirección General de Discapacidad para que se adapte y que no se genere un problema para las personas con discapacidad porque a, a ver si ahora por no estar incapacitados nos van a quitar la pensión. Quitar la pensión no se va a quitar a nadie, pero, pero que a los que entran en modelo nuevo pues que se plantee eh, cuál va a ser el baremo. Para, para poder valorar esa, esa, vale, esa situación de necesitar vale. la pensión. No sé si me explica ahora mejor, Carlos. Vale, vale. Gracias. Sí, gracias, vale. Carlos. Bastante bien, gracias. Eh, Marcos. Sí, ¿me escucháis? Sí. Muy bien. Mira, te, yo te voy a comentar un tema que nos preocupa a varios hermanos que somos tutores ¿Mm? de nuestros hermanos. Ajá. Yo vivo con Muy mi hermano. Bien. Vive conmigo ¿Sí? y depende de mí económicamente y a todas horas, tiene una dependencia uh -huh. alta. Pues estamos sí. preocupados varios por lo siguiente, por lo que acabáis de comentar ahora. Eh, resulta que con esta ley, como todavía no se la administración no la ha adaptado a ciertos aspectos, pues por ejemplo no me quieren renovar la familia numerosa. Yo para mí, ahora mismo mi hermano suele ser su tutor y vivir conmigo en mi núcleo familiar es como si fuese mi hijo y me dicen que con la curatela que no me renueva la familia numerosa ni a, ni a otros hermanos como yo porque... Somos, ya no somos tutores, somos curadores. Y en la familia no, vale. no figura esa... Eh, Exacto, sí, esa Por uh -huh. otra parte, sigo, perdona, sigo. En, en, la renta, en el tema de prestación por hijo a cargo, lo mismo. No somos padres, somos tutores. En toda la prestación que recibimos por hijo a cargo de mil y pico euros, pues tampoco, también tenemos miedo qué va a pasar. Eh, uh -huh. En la renta, la declaración de la renta, lo mismo. La, la, des, la desgrabación por hijo, pues nos pasa igual. Entonces eso es un daño económico grande si no se adapta la ley a, a todo esto. Igual que, por uh -huh. ejemplo, en el trabajo, pues mi, herma, mi hermano es mi hijo, a todos efectos, y tengo varios días, es primer grado. Entonces tengo una serie de uh -huh. derechos sociales en la empresa, en mi trabajo, y ayudas sociales por el hecho de equiparar tutor a hijo. Como desaparece la tutela, la tutela y aparece la curatela, esa figura de la, cultu, de la curatela no está incorporada en muchos aspectos, uh -huh. como numerosa, rent y demás, estamos muy preocupados por, las, eh, por los perjuicios, sobre todo económicos, que son muy importantes, uh -huh. porque la, la paga de uh -huh. nuestro hermano es muy limitada, no da para sí, sus sí. cuidados, ¿no? Si me explico. Sí. Entonces, somos varios muy preocupados por uh -huh. la contratación. A mí ya me han dicho, por de pronto, que la familia numerosa ya no me la renuevan, porque tiene que yeah. ser padre o tutor. Entonces, eh, la ley, estoy de acuerdo con ella, el espíritu es buenísimo, pero no hay que descuidar otros otro aspectos. Si vamos a perder económicamente, hablamos de mucha cantidad de dinero y vamos muy sí, sí, sí. final de mes me explicas sí, totalmente de acuerdo perfectamente Marcos recojo eh, mira eh, de todo el tema social o sea el tema de la prestación por hijo a cargo y de la renta eh, está encima de la mesa junto con lo de las prestaciones no contributivas nosotros eh, a nivel es que sería nacional algo muy grave. gravísimo gravísimo porque o sea ya que cuesta y y aun con esto, todas estas prestaciones seguro que tenéis que poner dinero imagínate si encima te lo quitan o sea que, que claro, la cosa está muy claro, complicada claro muy complicada ahora Entonces... mismo ahora mismo no me renuevan la familia numerosa me han dicho que no me la renuevan esa ya es un perjuicio uh -huh. económico brutal por la de, por el, sí, sí, sí. económicamente hablando porque eh, la pensión es muy reducida Vale. Yo eh, hay una no he... la renta. Si no puedo incluir la renta, lo mismo. Bueno, pues. Claro. Perdona, perdona. Si no, te no, el... no, no, perdóname tú. Sí, no. La, lo es... que te iba a decir es que nosotros hemos creado un observatorio a nivel nacional. Entonces voy a trasladar todo esto para que desde Madrid se dé directamente eh, pregunta a cómo va a quedar el tema el tema laboral, porque ahí hay que encajar efectivamente eh, la, todo el estatuto de trabajadores tendrá que reconocer determinadas situaciones para que se, se asimilen, ¿no? Y no vale solamente poner el nombre, sino habrá que ver qué tipo de grado de apoyo porque no todas las personas van a tener el mismo el mismo grado y lo de la claro, formación claro. de la familia numerosa, sí, sí, sí traslado, ¿vale? Vale, vale, pues. Gracias, gracias por la duda Marcos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Un saludo. Gracias Marcos eh, A ver, en principio Mar, tenías una pregunta si quieres hacerla de viva voz porque no hay más manos levantadas y si no, y hacemos otras dos o tres preguntas si os apetece y ya despedimos, así que si queréis hacer alguna pregunta, levantad la mano, por favor. Mar. No, creo, creo que creo que es incidir otra vez en lo mismo, a raíz de lo de las pensiones. No solo que la vayan a recibir por, por el tema de la eh, incapacidad, sino si van a ser titulares de su propia pensión, porque es que, repito, en mi caso, voy a contarle la anécdota, pero yo creo que es un poco dejetada del banco también, le cobran eh, la comisión de mantenimiento de la tarjeta del, del cajero, porque no es titular de su pensión, es beneficiaria, no es titular. Entonces, repito, eso va a cambiar también, es que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Sí, sí, sí. Los ajustes bancarios, yo creo que toda la regulación bancaria tiene que, tiene que claro, modificarse. Pero sí, si ellos recibieran, al recibir la pensión de mi hermana de la seguridad social, ahí pusiera titular, no les queda otra. Es que a lo claro, mejor claro. lo que reciben pone beneficiario. Es que el origen es el, el, es el que emite la pensión. O sea claro. muchos, muchos los que tienen que aprender esto y ya, sí, sí, sí. ya estamos viendo que, <ríe> en fin. Titularidad de la pensión para evitar comisiones, perfecto. Vale, yo eh, mientras, si queréis plantear alguna pregunta más, yo mientras tanto sí te diría, bueno, haría una pregunta. Sí, yo ¿Qué sí es puedo... eso? Sí, ah, sí perdón, bueno, adelante Carmina, luego hago yo la pregunta, adelante. Ay. Vale, pues gracias, buenas tardes. Eh, yo la verdad es que la pregunta la hago como, como madre, no he tenido ocasión de, de poderme conectar en otras ocasiones, que sé que ha habido para, para padres. Y mi pregunta aquí es teniendo la sentencia de mi hijo, eh, mi hijo ya tiene 23 años, pero bueno, cuando hizo los 18, pues uh -huh. hizo lo de la incapacitación y pone pues como que... Eh, nuestro hijo es totalmente incapaz para gobernarse su persona, sus bienes por sí mismo, debiendo quedar sometido al régimen de patria potestad que abarcará a la asistencia uh -huh. personal, así como a la administración patrimonial y recayendo el cargo sobre nosotros que somos sus padres. Nosotros también recibiremos esto de lo que se está hablando para cambiar... Sí, la patria potesta prorrogada también desaparece, porque son las dos figuras que, que existían un poco eso, pues el tutor muchas veces eh, cuando no existían padres y la patria potestad prorrogada eh, en principio, pues eso, eh, si... La, el andar natural sería ser guardador de hecho, que no requiere una estructura muy grande alrededor para poder hacer la vida normal de la persona. Que luego para determinados aspectos hace falta alguna regulación mayor, pues a lo mejor es cuando ya se pide la curatela para vender esta casa, para, tener, para otorgar testamento o para comprarse un piso. Pero para esos hechos puntuales, no para todos los elementos en la vida, sí. Sí, vale, pero la es que... también cambia. Vale, vale, pues muchas gracias. Gracias Nada, a ti, tina, Carmina. Tina. Tenemos otra, ¿Con esto, ya, con esto ya cerramos, porque tampoco queremos abusar mucho de... Nada, tú tranquilo, que yo estoy, yo estoy aquí. Sí, tenéis, dos manos y queda tu pregunta. Sí, por eso, que, que entonces damos paso ahora a Teresa. Que, Teresa, pon oímos, te Teresa. Micro, vale. claro. pues, nada, veo que me estáis ayudando mucho, aunque yo también tengo muchas dudas en todo lo que va a ocurrir. Llevo bastantes años y soy tutora de mi hermana. Claro, con todo esto lo que nos dices, las pensiones, la pensión, la verdad que viene a nombre de mi hermana. En el banco no he tenido, he tenido problemas a la hora de poderla pff, sacar dinero, porque ahí uh así -huh. es tutora. Ahí a, a la pone como primera tutora y luego yo como mmm, después. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que si tengo que sacar dinero no me dejan porque tendría uh -huh. que tener ella la firma. Muchas veces ella no está reconocida la firma porque está en un centro, está con, para, no, está, no es capacitada para llevar sus, sus pensiones ni su dinero del banco. No tiene sí. esa capacitación. Entonces, yo no sé cómo lo que dice, las dudas las tenemos todos de cómo va y todo esto avanzando. Uh -huh. Yo las transferencias las tengo que intentar hacer desde el cajero no hay manera, porque como ella tiene la misma cuenta donde yo la tengo, yo soy como tutora, ah, pero como ya ven, dijéramos, uh -huh. de verdad, para ver las cuentas se tiene un montón de problemas. Me sí, ha sí, sí, la cuenta Porque, claro, ella no tiene móviles, ¿no? Ahora, cada vez que vas a hacer alguna, algún traspaso, alguna transferencia, sabes que te dan un código en un móvil, ella no tiene móvil. Entonces, claro. Uh -huh no puedo dar el mío porque yo ya tengo mi cuenta en, mi, en el mismo banco ahí he tenido problemas ahora con el, el tema de las pensiones pues yo qué sé yo mi, mi hermana quedó como fue por orfandad, primero tenía la contributiva y luego con el tiempo pasó a la pensión de mi padre directamente a ella y la dejó a cargo claro que con eso uh -huh. es lo que está pagando su pensión, dijéramos, en su centro la pensión sí, que se mantiene con el centro al estar internada. Entonces, ¿cómo va? Sí, es una... sí, sí me no, una... no le decía a Teresa que, que cuál era tu pregunta realmente. Pues es que la pregunta es que estamos todas un poco inquietas el saber que yo hoy he recibido que iré mañana a recogerla, lo de Piedraíta, el juzgado uh -huh. de Piedraíta mandé una carta certificada esta mañana, como no estoy en casa porque trabajo, iré mañana a recogerla a ver qué sorpresa me da después de todo lo que estuve escuchando. Claro, de todos modos, daros cuenta de que con la banca, por ejemplo, sí que hay todo un movimiento de denuncia de toda esta política que están haciendo de vincularlo todo a los cajeros, de no poder, o sea, no solamente las personas con discapacidad, las personas mayores están muy limitadas para poder sacar dinero, o sea, que sí que hay, hay, hay algo que en algún momento va a tener que regularse, porque, porque efectivamente no puede ser todo a través de códigos, encima con un tiempo muy pequeño, tiene usted 30 segundos para poner el código, pues es que... Vamos, que, que, que, que a mí me pasa con mi madre que, es, que la tengo que ir a hacer la transferencia porque no da tiempo a, a apuntarse el código en un papel porque encima ve mal y, y, y tiene que hacérselo todo grande o sea que sí que ahí creo que nos toca una lucha ¿eh? un poco dura más que me preocupa ya no lo del banco después de todo el que cabezamiento que llevo ya detrás de ellos para poder ver cuentas y historias es lo de las pensiones cómo va a quedar todo esto porque claro si están decidiendo de, lo que te digo, de mi padre, que ya falleció hace 20, años, 15 años o por sí. ahí, Sí, eso que... está en, Ya ¿no? digo que está, está en la, eh, la Seguridad Social, o sea, en la, en la Dirección General de Discapacidad del Ministerio, está eh, intentando en tramitar todas las... O sea, eh, ver cómo encajan todo este tema de las pensiones, sí. Claro, porque tiene un más de 66% de discapacidad, sí. sí, sí, es decir, sí, sí, Y luego, ver, como sí. dice el compañero, unos segundos, como dice el compañero, yo ahora mismo tengo problemas en el trabajo porque, claro, tengo que demostrar el código civil para que me lo tengan como tutora, porque me denegaban mm. hace poco un acompañamiento a un agastro porque me lo mantenían como si fuera de segundo grado, hermana. Claro, Cuando yo claro. De resaltar, y dije que tengo que luchar porque se supone que por el código, 10 del código Civil, del artículo 10, pone que por ser tutora nos correspondería uh -huh. el acompañamiento con retributivo, que tenemos el mismo de derecho como padres, como tutora, uh -huh. como, y nos quitan la tutela y la curatela. ¿Cómo demuestro yo todo esto en los trabajos? Uh -huh. Claro, sí, sí, sí, el lo que comentaba es... antes Carlos. Uh -huh. no, no, no. Es que no es tan fácil, sí. Beneficiaría a muchos chicos que tengan disposición de poder decidir por mí mismo, pero por sí mismo, por los demás que no pueden decidir, que decidimos de verdad, nosotras. ¿qué uh -huh. pues, Teresa, perdona, hay que, hay que ir dando tiempo, ir entiendo, vale. iremos cierto, viendo. Esto, no no quiero preguntar más. No, no, si es por darle paso a Inmaculada, no, porque no, ya. Va bien, vale. vale, Yo ya tenía, solo quería poner un poco todo lo que está ocurriendo. Ver, Gracias, Teresa. Inmaculada, adelante. No te vimos Inmaculada. No, no sé si estás hablando. ¿Y ahora, ahora, ahora sí. sí. Mira, eh, yo, te, yo te pregunto, porque yo tengo a mi marido eh, como tutor, como, como yo soy su tutora, Uh -huh. Con una incapacidad y a mi hija. Bueno, lo de mi hija, como tú has dicho, tenemos que esperar, bueno, eh, por ella no, pero, por ejemplo, a mi hija yo este año no he podido, eh, eh, he puesto, eh, tengo que dar eh, todo lo del banco a pasarlo uh -huh. al juzgado, ¿vale? Pero yo no he hecho, no le he pedido la revisión o como tú estás diciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué hago? Porque, bueno, eh, he tenido un problema que, que, que no podía andar, que me tenían que operar, que no he podido ir. Entonces, yo mandé eh, desde casa a una persona y yo ni me he vuelto a acordar de que tenía que pedir la revisión. ¿Qué sí. hago yo? No está en casa conmigo, está en una residencia. Porque, porque está bueno, pues, totalmente vegetal, bueno, ta, ta, ta, en una esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué hago? Eh, la te, me, me supongo que la tengo que pedir yo. La puedes pedir tú o si no, de oficio lo va, lo va a solicitar el fiscalía cuando pase el año, si no lo ah, hacen vale, antes. O sea, que sí, porque como decías, que los que tienen que presentar eh, los papeles, claro, vamos, si, las cuentas, si te bien, hay que claro. pedirlo. No, que te lo tramitaban ellos, que ya empezaba en ese momento a, a plantearse la, el cambio de medidas. Pero, pero si no, pues en algún momento se solicita y si no lo harán ellos en, el, en, el siguiente, en la siguiente el, revisión el de, de el cuentas. Año. Sí, vale, sí, pues sí, sí, sí el año siguiente. Como hay tres años, yo creo que tranquilidad. Que nada, que tranquilidad. Vale, pues sí. muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, Inmaculada. Hasta luego. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues ya de manera breve... No puedo irme sin hacerte una pequeña pregunta, Ana Belén. Eh, ¿Se va a crear jurisprudencia al respecto? Estamos viendo que en distintos, en distintas provincias, sí. incluso en la misma provincia, eh, se, se llevan a cabo sentencias completamente distintas. ¿En algún sí. momento crees que se va a crear jurisprudencia para que sí. todos los pueblos ya tengan una base? Porque si no, sí, puede ser listado, ¿eh? y mira, sí que se es está, o sea, yo, a mí me consta que los jueces delegados de discapacidad de las diferentes comunidades autónomas están poniendo bastante interés en, en que, bueno, pues en que esto se, se aborde. Claro, eh, en cada provincia funciona, es que la judicatura es como un reino de tarifas, igual que las cárceles, entonces... En Salamanca tenéis, eh, yo de lo que conozco de Castilla y León, ¿no? que es lo que más veo, Salamanca tiene el Colegio, de Abogados una, una, el Colegio de Abogados, una sección de discapacidad que ahora mismo estará hasta arriba porque todos los compañeros irán a preguntar, pero en Valladolid no la hay, en Burgos sí que la han puesto en marcha, en León no la hay, y hablo de las, de las nueve provincias de, de Castilla y León. Entonces. Eh, si los abogados no saben de discapacidad los jueces no saben de discapacidad los fiscales no saben de discapacidad y los forenses lo tienen en un manual en un test que dura 15 minutos pues todavía nos va a quedar mucho por hacer nosotros ya digo que hemos creado con la, o sea, sí que hay un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para ir recogiendo toda esta información que nos va llegando porque, porque eso yo ahora mismo ya tengo varias sentencias de esas de Dios mío, tírate de los pelos y sobre todo también empezar a tener las buenas, porque claro, si a la gente le decimos así no se hace, pero no le decimos lo que puede estar bien, pues también es complicado entonces la idea es, vamos a ver qué buenas prácticas se hacen, vamos a, a recoger las que sí que se estén, func estén funcionando bien para poder decir, oye chicos, que aquí va un poquito vaya, pero que, que esta sí que sería eh, la fórmula y, y el espacio, entonces bueno, yo espero en que, que ahora que se acerca la fecha del aniversario de la publicación de la ley, no de la entrada en vigor, todo el mundo también vuelva a ponerse nervioso de, Dios mío, qué estamos haciendo y, y en esto podamos ir eh, tra, eh, trabajando, pero ya digo, desde plena nacional, a nivel nacional, con fe, sí que estamos enviando toda la información porque el Consejo General del Poder Judicial quiere saber lo que se está haciendo y, y para ver lo que se está haciendo bien. Y ya digo que de lo de mal también, también está. O sea que todo lo que queráis o nos lo enviáis a través de Néstor o a través de vuestras respectivas asesorías jurídicas o responsables del programa de acceso a la justicia que hay en todas las federaciones, prácticamente eh, de, a nivel nacional, el poder tener, porque nosotros estamos teniendo reuniones periódicas y, y nos están pidiendo la información de lo que haya, o sea, que, que, que sí que es interesante porque es la forma que tenemos también para ver dónde reivindicar, ¿no? Entonces, pues pues por ejemplo, eso todo lo que hemos planteado, me planteáis del tema de la familia numerosa. Los colgajos, ¿no? Esos colgajos que te fastidian muchísimo porque es que te hacen polvo si al final no vas a poder pedir un día para ir al médico, ¿no? Y te lo tienes que quitar de vacaciones, pues por lo que nos faltaba, ¿no? El, el tener que estar con esto. Así que sí, se está creando, se está recogiendo, estamos, yo espero que en otras comunidades autónomas estén un poquito más atinados y, y vayamos a aprender mucho en Castilla y León, porque de momento lo que yo tengo es un poquito de pena, pero bueno, que, que confío en, también en darle, eh, a mí me ha dado tranquilidad pensar que los alemanes han pensado en tres años, ¿no? para ponerlo en vigor, digo, pues, pues si ellos que lo tienen todo mucho más claro necesitan tres años, nosotros pues eso, que, que tres meses ha sido una burrada pensar que, que iba a estar todo adaptado. Muy bien, pues nada, confiemos pero sin dejar sin dejarlo de no, lado, por supuesto, estando encima tanto plena sí. las federaciones como nosotros mismos. Pues y ahí, exactamente, a vuestra disposición para lo que necesitéis, porque yo creo que estos son los momentos que nos sitúan en tierra. Quiero decir que nosotros tenemos un poco establecidos esos mecanismos para, para ir a hablar con jueces, con fiscales y hablamos en general, no tanto de mi persona, no y eso nos plantea las cosas de otra manera, pero, pero a vuestra disposición para lo que necesitéis, de verdad. Muchísimas gracias. No, muchísimas no, gracias, gracias a ti. Gracias. Yo creo que se merece un aplauso de parte de todos, aunque sea de manera virtual, ya sabéis. <risa> eh, nada, un placer y nada, pues eso. Muchísimas gracias y a todos vosotras y vosotros, pues también muchísimas gracias por vuestra participación. Os esperamos en el siguiente espacio que haya de, de, de la red estatal. Pasarlo bien, que te queda mucha tarde para disfrutar. Adiós. Exactamente. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.